Pedro, 100% efectividad, ¿eh? Real. Un tiro un pescado, ¿eh? Ahí oh, un tiro no, no me Arrancó con todo, eh? 10% de efectividad, 2 piques, 2 tiros, así me gusta. ¿Cómo estás, ¿Qué, ¿Qué jugador? Por eso te traje. Ah, <risa> Ah, esa, de... no el... buen espectáculo. Vamos, Mira como lo dijo. Bien bastero, y ¿eh? basterito, sí. basterito ese. Bueno, por fin algo que no sea bagre vale de más. Y ahí tirando acostadito. Muy bien, felicitación. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La brótola Necesito. Ajá. Uh -huh. Doblete, pa pa. alto esto tira, te hiciste, eh. papa Ahí va, gre. Decía, no, no voy a tirar tanto. Mirá. Vielen cool. Dank. Está para medio mundo, ¿no? medio ¿No mundo para traerle. ay, ¿Es ay, Espera, espera, espera, espera. Sí, Doña, la rompió, eh. A ver, a ver, apunta para acá. mirá esa chiquita es chiquita, es una chiquita es una criatura, Sí, mirá bueno, Pedro ya, eh, o sea, pico de o ser casi te lleva la caña vos no te diste cuenta, vos. hizo así la caña mirá, estaba ahí, hizo así se levantó de atrás. ¿sí? La la la ¿Qué barre, metiste A ver, muéstrame eso, es impresionante. No sé. ¿Cuánto tenéis? Un kilo medio. Ah, mira qué chiquitito eso.